¡Hola de nuevo familia! ¿Cómo estáis cracks? Espero que todo el mundo estéis súper bien en el vídeo de hoy Espero que todos lo estéis pasando genial y estéis súper bien Porque si hay alguien de bajón, quédate hasta el final del vídeo Porque al menos te voy a entretener durante un ratito Y vas a aprender cosas interesantes sobre lo que va a suceder en Fortnite próximamente Nuevo vídeo de información súper importante, súper interesante y novedades antes del gran evento Final de esta temporada que tenemos A punto de suceder en el juego Antes de todo familia sabéis que con un pequeño like Apoyáis muchísimo este vídeo, así que chicos Si estáis viendo el vídeo y os gusta un pequeño like Ahora mismo a ver si llegamos a los 5000 Likes antes de 24 horas Y si quieres estar enterado de todo lo que suceda En el juego de todas las novedades y de todas las Filtraciones lógicamente Debes estar suscrito con la campanita activada Así que ves aquí abajo le das al botón rojo Y te suscribes que es gratis Código en la tienda Neox para apoyar el canal es la mejor de las formas que podéis hacer para apoyar el canal sin más tiempo que perder vamos con el vídeo de hoy que os va a encantar demasiado y quiero que estéis súper atentos porque os va a encantar así que amigos empezamos hay un nuevo tráiler en fortnite que poca gente ha visto por ahora porque es nuevo es que han sacado un tráiler específicamente para un nuevo baile que hay y es que realmente ha traído bastante polémica por algunas cosas que pasan en el tráiler extrañas. Lo primero que la gente está nombrando al ver el tráiler, lógicamente, es el barco de detrás. Un barco que no está en el juego ahora mismo. Se trata del barco de la temporada 8 de Fortnite. Son algunos misterios que estaremos resolviendo en este video. Además, muchos de vosotros habéis preguntado, Neox... Se ve el punto cero en el tráiler, sí, efectivamente se ve, pero ¿y dónde están los portales? ¿Han desaparecido? ¡Uhú! Lo impresionante de esto es que el punto cero está repleto de portales, ahora en su forma original en el juego. En cambio, en el tráiler nuevo del baile no vemos ni siquiera un portal salir de punto cero. ¿Dónde están? Existe la probabilidad también de que Fortnite simplemente quiere darle la importancia a la música del tráiler y ni siquiera se ha tomado la molestia de colocar los portales correspondientes que están ahora en el juego porque sería realmente irrelevante para este tráiler. ¿Qué creen ustedes? ¿Desaparecerán todos los portales? ¿Y esto es una pista? ...o simplemente se dejaron los portales porque tampoco eran importantes. Entonces me gustaría hablarles sobre una imagen filtrada. Una imagen que no he visto personalmente en el juego. Pero pueden comentarme si ustedes la vieron en Fortnite. Una imagen donde vemos uno de los jefes... ...literalmente en la otra punta del mapa a la que le corresponde. ¿Será fake? ¿O será que los jefes perderán la noción de dónde están por la inestabilidad de punto cero y podrán caminar libremente por el mapa. Uh, nadie se había preguntado eso, ¿eh? Sinceramente, creo que hay altas probabilidades de que esta imagen sea un bug o que solo sea una imagen fake. Así que, amigos, queda a vuestra disposición. Entonces, ahora... Vamos a ver los nuevos portales de Fortnite que están comenzando a desestabilizarse. Según algunas filtraciones e incluso dentro del juego mismamente podemos ir a ver que los portales están comenzando a desestabilizarse por culpa de Punto Cero. Y su estado inestable ahora mismo con todas las grietas y con todo está a puntito a puntito de explotar. Así que estos portales, según Fortnite... Parece que cuando empiecen a desestabilizarse... Porque todos los portales empezarán a hacerlo... Veremos cómo poco a poco estos desaparecen... Y aparecen de nuevo otra vez en la isla... Esto será causado por punto cero en el evento inestable... Cuidado con estar dentro de un portal... Y que este desaparezca. No me olvido, amigos, y quiero hablarles sobre algo súper, súper importante. Si nos fijamos en punto cero, aparte de ver que hay un problema muy serio aquí, podemos ver, si nos fijamos, unos rayos de luz violeta que salen de dentro: luz de color lila. Entonces se puede apreciar la luz de color azul y también blanca. Que son lo normal en punto cero, pero extrañamente hay además unos rayos de luz violeta especiales, especiales que antes jamás estuvieron en punto cero. Es loco, pero todo lo que sale en Fortnite de color violeta está totalmente relacionado con el cubo. Todo lo que existe en la isla de color violeta es el cubo. No hay otras cosas ni nada parecido de ese color. Bueno, a ver, a lo mejor hay algunas flores por el campo de ese color, pero... Amigos, todo lo violeta está relacionado con el cubo. Si vamos a Steam Stacks, la piscina líquida con el color morado... Principalmente lo podemos ver en este lugar, ese color, pero... Ahí es donde está Kevin, concentrado parece, principalmente. Pero también lo podemos ver... En los cristales de punto cero. Es una gran pregunta esta. ¿Por qué realmente punto cero no crea estos cristales? Normalmente cuando el punto cero estuvo en el lago del mapa, el antiguo punto cero, nunca vimos estos cristales, ¿verdad? Ni siquiera el color violeta. Pero, ¿por qué punto cero ha creado estos cristales violetas? Es porque literalmente... El cubo Kevin, o al menos la energía, está dentro de punto cero. Por eso vemos salir las ondas de color violeta de punto cero y la creación de los cristales debajo de punto cero del mismo color. Estos cristales ya los vimos en el tráiler de esta temporada en el puente que usa John Jones para viajar a la isla. Por lo que esto significa que el cubo es culpable de que todo esto esté sucediendo. John Jones usa la energía de Kevin el cubo para viajar del puente al punto cero que es la puerta de salida o de entrada Y por eso mismo los cristales ahora están debajo de punto cero y es porque Kevin el cubo también está ahí Por eso salen debajo y por eso están también en el puente de John Jones Hay que tener muy en cuenta que el punto cero realmente es un portal amigos Es el gran portal de la isla el punto cero es lo que conecta el puente de la vida real con la isla de Fortnite. Mismamente, en el tráiler de la temporada vimos como John Jones lo cruza para llegar del puente a punto cero. Pero este portal, cuando se vuelve inestable, puede convertirse en un agujero negro. Un agujero negro infinito espacial, del cual probablemente no se pueda volver. Por eso ahora mismo la situación es crítica en la orden de Fortnite. Por eso no quieren que Punto Cero vuelva a ser inestable. Esta inestabilidad en el Punto Cero puede modificar el espacio-tiempo de todos los portales, incluso del mismo. Por lo que podríamos ver algo muy increíble muy pronto si esto sigue así de inestable. Es más, este portal ya se convirtió en un agujero negro una vez. ¿Recuerdan? El agujero negro creó una cúpula de gravedad cero alrededor y eso solo suele pasar con los agujeros negros en la vida real. Eso terminó estallando y convirtiéndose en lo que estamos comentando. Un agujero negro que lo aspiró absolutamente todo. Pero Neox, ¿qué es lo que va a pasar en el evento de la temporada 5? ¿Qué pasará, Neox? 5.000 likes en menos de 24 horas y revelo lo que pasará en el evento, o lo que es más probable que suceda esta temporada. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy Seguro que sí, si ha sido así, deja tu poderoso Like ahora mismo, y si no formas parte de la familia brother suscríbete aquí debajo que es Totalmente gratis, deja tu comentario Para apoyar, y si bueno, pones el código MrDeneox, te como la No puedo decirlo porque Me chapan, me chapan el vídeo Ya sabes lo que te como Nos vemos en el siguiente vídeo cracks